y sentimos que entre más protejamos a nuestro hijo, menos lo exponemos. Que entre menos él esté allí eh, expuesto para que los demás mm, eh, se rían, eh, lo vulneren, no le permitan participar, entonces yo mejor lo tengo protegido. Y en esa protección nosotros le estamos quitando la oportunidad a nuestros hijos de vivir la vida. De vivir la vida como nos toca vivir la vida a todos por supuesto, que no estamos en una sociedad ni en todo lo que nos va a garantizar el respeto de esa persona, pero en la medida que nuestro hijo se ha excluido, en la medida que nuestro hijo se ha segregado, en la medida que nuestro hijo se ha visto que es capaz de hacer únicamente lo que le enseña un profesional, creo que ahí eh, nos equivocamos un poco, o tal vez mucho, y la reflexión sí es llegar a entender qué tanto protejo yo a mi hijo y qué tanto le estoy tejiendo el derecho a que decidan. Eh, yo les quiero compartir, eh, uno personalmente, estoy trabajando en el tema de derechos hace mucho tiempo y vive uno, aprende uno, porque aquí todos estamos aprendiendo seguramente, luego aprenderemos de las intervenciones de ustedes.